Saludos, somos la División Inmobiliaria de Mentes Legales, una empresa con amplia presencia en el mercado de bienes raíces en la República Dominicana. Les presentamos una de las propiedades de nuestra cartera de bienes en venta. Es una hermosa casa de dos niveles, localizada en el exclusivo sector de reparto Los Tres Ojos, Santo Domingo Este, justo en medio de la avenida quinta, próximo a la estación de bomberos. Cuenta esta hermosa casa con seis habitaciones, todas con su baño dentro, closets con puertas de caoba, marquesina para seis vehículos, tres de ellos bajo techo y otros tres fuera de techo, pero dentro de la misma residencia. En el primer nivel, esta casa cuenta con una amplia cocina con el tope de granito natural negro, gabinetes y muebles para vajillas y despensa, cuarto de servicio completo, área de lavado, patio amplio con árboles frutales, galería delantera y trasera, cuarto exterior de desahogo con acceso desde dentro de la casa o por el pasillo lateral que guía hacia el garaje. En el segundo nivel, tomando una hermosa escalera de granito superchapa con pasamano en caoba y baranda de acero, tendremos entonces cuatro habitaciones con baños y sus closets, sala de estar, galería, ventanas de cristal, corredizas con protectores metálicos y escrines, ebanistería de caoba, jambas y maderas finas, amplio gazebo, con techo de madera, con una extensión de 87.84 metros cuadrados. Todos los pisos son de cerámica. Esta hermosa casa solo ha tenido un único dueño, con su título de propiedad, quien solo la ha utilizado para vivienda familiar. Llámenos y coordinemos la visita a la casa que siempre deseó tener, los teléfonos en pantalla, entonces, para vivienda negocios o inversión, en mentes legales, encuentra solución.